¿Es efectivo el cierre temporal de la tenencia de peyugue por brote de COVID? ¿Cómo se habría generado de ser efectivo? Existe un brote eh, donde hay seis personas que salieron positivas. Eh, ellas, todas estas personas y sus contactos estrechos están ya en residencia sanitaria, pero no es efectivo que esta esté cerrada producto del brote. Se mantuvo cerrada por un, un periodo muy definido que fue mientras se realizó la sanitización del lugar y posteriormente eh, se trajo equipo de apoyo de otras comunas, por lo cual ella está, está funcionando de manera normal.